Se trata del nombrado Raimundo Moreno Sánchez, quien denunció el hecho donde supuestamente heredero derrumbaron su vivienda en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Llegan y penetran a la vivienda y la tumbaron, porque dicen que eso pertenece a ellos otra vez. Que pertenece de a ellos. Sí, que pertenece a ellos después que quedaron mutuamente de acuerdo de entregarle a ella en vida el terreno y la casa. ¿Pero qué son ellos, su mamá? Ellos no son nada, se puede decir, porque ellos son familia del esposo de ella. El de ella, ella. Sí, el esposo de ella era de, heredero de ellos. Y hace un testamento dejándole todo lo que le corresponde a ella. Perdón, lo que le corresponde a ella. Perdón, lo que le corresponde a él. Exactamente. Se lo pasa a ella. Ajá. Entonces ella muere y ellos, y ellos dicen que no le corresponde a ella, sino que pasa otra vez a ellos. Eso es un solar? Eso, una casa con un solar. Tenemos el testamento. Tenemos el tratamiento. No sé qué hicieron, ¿qué hicieron eso? ¿Quiénes fueron los fueron? Eh, normalmente ahora, últimamente, fue Sambo, uno llamado Sambo. Primeramente, quien rompieron la división fue Joselito, Juliancito, Colá, Sambo y una llamada arepa. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.